Hola amigos, bienvenidos a la presentación de la gran novela de Mario Segarra Un maníaco homicida a la vez Marito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Bien? ¿Estás hola contento? Marcelo, hola Nomi, estoy muy bien, estaba emocionado por la presentación de mi novela Estamos, bueno, con Nomi, Nomi Pensil de Di Marco y Marcelito Di Marco que, bueno, eh, rememorando un poco, nosotros ya, vos sabés que hoy, justamente hoy cumplimos cuatro años de... Conocernos, de hacernos amigos en el Facebook sí. Y bueno, ahí un poco está la historia Para contarle como aperitivo para nuestra audiencia Que justamente una vez yo recibí un, una, un mail De un muchacho, que es el señor que tenemos acá de frente Fue en el año 17 Marito Segarra, Mario Segarra me, me cuenta que está trabajando una novela Y que quiere trabajarla conmigo Y yo dije, bueno, fantástico Vamos a trabajar virtualmente No, no, no, no ir a Buenos Aires para trabajar allí, ese fue el comienzo de una gran amistad. Mario prácticamente trabajó tanto en mi casa que prácticamente vivíamos acá, en, en el Dimarkenbunker. Estaba en... ¿cómo se llama? Airbnb. Ah, sí, Airbnb. Airbnb. Exactamente, y después a, a tres cuadras casi se venía directamente para acá. Así que bueno, producto de, esa, de esas visitas fue esta novela que tenemos acá, a ver si le pega, le pega la luz. Esta, esta fue la, la primera tan ignorado como aquí, que fue a parar directamente a nuestra colección de biblioteca elegida. Todos lo, los mejores libros del taller de corte y corrección con el sello característico de nuestra escudería que está acá. A ver si lo ven ahí, se ve algo. Sí, está se medio ve. Bueno, hecha esa esa pequeña presentación, les contamos que nosotros con Mario nos hemos convertido en mejores amigos y la verdad que la la distancia, hoy día impuesta por el coronavirus, eh, estimula un poco esa, esas ganas de verse que tienen todo, todo amigo. Pero, al mismo tiempo, podemos suplir, de alguna manera, esa lejanía con la cercanía que nos dan estos dos libros sensacionales. Estas dos novelas, que una es continuación de la otra. Esta, La venganza tiene como bajada La venganza de tu Museta, es la continuación de esta, es como una una obra completa. Y bueno, para completarla hace falta un tercer tomo, ¿no? Una especie de trilogía. Eh, ¿En qué andas Van a ser cuatro, creo, al final. Ah, una, una tetralogía. Sí. Bueno, ya está ya lo estoy corrigiendo, ¿no? Ya me imagino que en un par de meses o menos tiempo los estaré avisando para ya revisarlo ya lo que faltaba, nomás no bueno, que eran los capítulos finales y re darle otra revisada general a todo el libro, ¿no? Para que ya quede pero para publicarse. En la, novela, en la novela que estoy escribiendo yo, aparece un tal cholón. <risa> y, <risa> y también hay alguna, alguno, algunas referencias a un este, <risa> una localidad que se llama Coronel Segarra. Así que bueno. <risa> <risa> Esa parte no la había leído todavía, todavía no la habías escrito, pero no. Todavía no, todavía no. Te pasé un borrador, pero todavía no estaba. Así que Mario, estamos cruzados, porque vos también tenés una referencia en el segundo libro sí. a un tal Macabeo, Macabeo de morte. que ¿no? sí. es un personajazo, ¿no? Sí. No sé por qué, mira, es un argentino, habla mal, es mal hablado, ¿sí? <risa> le gustan los cuchillos, le gustan las armas también, sí. Mirá, lo que realmente todo lector que le guste la novela intensa, la novela, digamos, que, que atrape, que enganche por el lado del policial, y no solamente, digamos, el policial deductivo, sino la zona más tenebrosa del policial, empieza a leer tan ignorado como aquí, y no para, no, no puede parar. ¿eh? Y este, esa fue justamente la, la primera parte en donde se van perfilando los distintos personajes que aparecen acá. En esa primera parte, Mario, como en toda su literatura, hace un despliegue de imaginación impresionante. Hay una, hay una chica, Magali, que la someten a una tortura realmente muy, pero muy escabrosa. Uno en la presentación del libro trata de no espolear demasiado, pero sepan que la tortura a la que la someten a esta chica es realmente una cosa de lo más odiosa. Y es lo que propicia, es lo que propicia el tobogán ...hacia la segunda parte de la novela, que es justamente la venganza de Atuk Museta. A Museta es nada más ni nada menos que eh, Magali. Y esto no es un spoiler porque lo dice en la primera página. Lo dice en la primera lo página. Lo dice la en la portada página. incluso, ¿no? Por la bajada. Claro, la venganza de Atuk Museta. Lo que pasa es que a uno le cuesta asociar un nombre tan redondo como el de Magali... Con Atuk Museta, ¿dónde sacas los nombres? <risa> sí. saca los nombres? No, es la, no es la primera vez que me preguntan eh, sobre cómo se originan los, los nombres para mis personajes, pero me imagino que es este, trato de buscar nombres que no sean tan comunes, y bueno, como aprendí de ti, sí y de Nomi, o sea, que no rimen, ¿no? Que, no, claro. sobre, que eso es importante para la hora de, de la corrección y de escribir, y que tengas más facilidad en, a la hora de, de narrar, ¿no? Y siempre estoy buscando ahí, se me, ocurre, bueno, se me ocurren constantemente varios nombres y los apunto. ¿no? Por ahí tengo un, un cuaderno solo apuntado con nombres, tanto masculinos como femeninos. ¿no? Y por ahí los voy borrando, los mezclo, o los, los dejo ahí. ¿no? Para que nuestra audiencia tenga idea, miren, uno de los nombres es Magistelo Zacarías, por ejemplo. En la primera novela aparece Magistelo Zacarías. Después, por ejemplo, Dos matones a sueldo. Uno es el pequeño Oscar, que es un gigante, y el otro es Cholón Canales. El cholo en, en Perú se lo llama al indígena, ¿no es cierto? Sí. Y este Cholón vendría a ser un indigenón. Claro, un indio grande. Un, un indio grande. <risa> y está bajo, bajo las órdenes de un enano que lo, lo revienta bastonazo, aparte. Sí. Que sí. se llama Federico Santos. <risa> Cosanto, sí. Me acuerdo de ese personaje y me da ganas de estornudar. <risa> <risa> bueno, la cuestión es que todo va viendo en un carril impresionante. Edgar Allan Poe, pues es que los, la, las heroínas de Poe, Morela, Berenice, Gia, Lady Rowena, eh, no tenían nombres eh, simples. ¿Y sabes por qué decía Poe que ponía esos nombres tan extraños? Porque de esa manera lograba universalizar a la mujer. Así que hasta eso nos ha enseñado este gran maestro, no que, bien, fue... nos sigue enseñando. Ah, que nos sigue enseñando. Sí, sí. ¿Qué lecturas, además de Poe, propiciaron justamente la, la creación de estas dos novelas? Yo las llamaría granguiñolescas, un, un, una... Una especie de gran guiñol, el, el, el, lo, lo grotesco estilizado, ¿no? Y muchas veces con no tanta estilización, sino con muy alto voltaje de brutalidad, en el buen sentido de la palabra. Bueno, este, empezando por Miguel de Cervantes, ¿no? Con El Quijote, ¿no? De ahí varias novelas de Vargas Llosa, el primer Vargas Llosa, ¿no? Conversación en la Catedral, La Casa Verde. El mismo Edgar Allan Poe, todos sus cuentos de la vendedora, me los he leído más de una vez. Y quizás más orientado a lo policial, este Carver, no Raymond Carver. ¿no? Y bueno, habría que mencionar también al Martín Sáenz. <ríe> no, para toda esa parte media macabra, así este, de torturas y todo eso. ¿no? Que el sí, fue un maestro también ¿no? para mí. Mira, justamente Nomi, la primera novela, decía: Busca el lector enfrentarse a escabrosos casos policiales, le interesa la crítica social, los personajes verídicos, en esta novela los encontrará. ¿Quiere alto voltaje erótico? Prepárese a sorprenderse. ¿Le atrae los elementos sobrenaturales y los personajes míticos? ¿Lo seduce la pirotecnia del lenguaje, la experimentación narrativa, el universo de citas y referencias de otras obras? Bueno, así está escrito, tan ignorado como aquí, la novela de Mario. Y, y también, también es el mismo autor y es el mismo estilo. Lo remarco porque el estilo con el que yo estoy escribiendo ahora que la muerte por mil cortes, eh, la nueva novela, no tiene nada que ver con mi novela anterior. Es un estilo completa, completa bueno, vos ya leíste algún boceto, ¿no? Pero yo lo que estoy no, no es una continuidad es como si fuera una sola, una sola novela, y bueno, ya yo conozco ya parte de la tercera, esperamos también la cuarta. Sí. Mario, vos cuando, esto para, para que le sirva la derecha, ¿cómo planificas tu novela? ¿Vos planificás o va yendo para adelante? Primero hago un esquema general, ¿no? al final ese esquema lo, lo violento completamente, ¿no? o sea, es como una referencia nada más, ¿no? como que yo tengo que irme de acá, de, de un punto A a un punto B, y digo, bueno, tengo que tomar tal tal bus, o tomar el, el subte, y al final me voy caminando, una copa Claro, sí, porque realmente con ese método el lector no, no puede no sorprenderse. Uno está eh, atrapado hipnóticamente por el desarrollo de los hechos, Indudablemente que no es todo una, una constante Porque si no, uno se cansaría mucho también Hay que tener mesetas y todo, ¿no? Sí, también Cada... hay que dejar que los personajes te hablen un poco no o sea, Dejar claro. que, ellos, que ellos mismos vean qué van a hacer O cómo se van, van a comportar Yo esas mesetas las la veía perfectamente en, en, en la postración del primer personaje El pro, primer protagonista de la primera novela Que es justamente el, el Capitán Matamoros sí. El tipo, de, digamos está en un coma eh, profundo durante prácticamente toda la, la novela. A mí es un personaje que me encanta, me, me encantó y, y es, digamos, de la zona del bien. A mí me, perdona, a mí me encanta en la, en la segunda <risa> novela. O sea, esta presencia por ausencia de, de, Matamoros. de Matamoros, ¿no? O sea, que está ausente, no, no trabaja, digamos así, él no actúa, sin embargo, está siempre presente. Y muchos de los móviles de los personajes tienen que ver con él. Entonces, eso es precioso, porque está como yendo por debajo, ¿no? Y es un lindo personaje Matamoros. Otra cosa que a mí me fascina de la novela es la, la cita, los recordatorios. A mí, por ejemplo, el hecho de Atún Museta yendo a vengarse del de, de Taita y de Jorge, de Matamor, de Federico Santo, de Cholonca, ¿Sabes qué me hace acordar? A un gran personaje de Puente Tarantino, ¿no? A la, a la novia. A ver, A ver, es la novia. Y es fascinante. Supongo que estuviste pensando mucho en eso, ¿no? Eh, cuando lo estuve escribiendo, bueno, hay varias referencias a Tarantino, de, de mi vida, ¿no? este, sí, se me ocurrió, no, se me ocurrió. Yo me di cuenta después que, que estaba ahí Tarantino metido de cabeza, no, o sea, no, no fue mi intención, o sea, copiarlo o hacerle un homenaje, no, simplemente salió. Y ahí está, y aparece sí. como una, una referente. Sí. O Entonces sea hay obras, hay, hay obras que uno no puede del siglo XX por la, la película eh, Bilbil. digamos, Bilbil exactamente, eh, es una de las grandes obras de nuestro siglo. No puede estar ausente el escritor de todo eso. Para mí, hoy la literatura es un cruce interesante con una gran multiplicidad de lenguajes. No se puede pretender hoy día, con la enorme cantidad de tecnología informática, de la enorme cantidad de datos, de plataformas que hay, la literatura no puede ser, la novela hoy día no puede ser, aquella novela burguesa eh, del siglo XIX que iba, de, digamos, en progresión. Acá hay un montón, un montón de cruces. Me llamó mucha la atención a mí cuando trabajábamos con aquel necrófilo que, que quedó en la, en la historia del, del crimen, ¿no es cierto? Y aparece, cada tanto va apareciendo en tu novela y va marcando como una especie de alto en el camino, la historia de este tipo. Claro, el, eh, el man... extraño, el extraño, sí. Se aparece más, en, bueno, mencionado en la, en la primera y en la segunda novela. La primera novela aparece más, lo menciono más, como que está ahí, ¿no? En las sombras, acechando, claro. ¿no? Y en la segunda novela también lo coloco también con esa idea, ¿no? De que ah. esté también ahí. Pero ya en la tercera ya es un despelote totalmente. <risa> Me imagino, va, va, sí. va apareciendo va apareciendo cada vez más. Ahora, es notable porque uno de esa manera dice, acá hay un, hay un vaso comunicante que no no termina de completarse del todo, ¿no? De, por la voluntad del, del lector sino que es justamente la, la fuerza del autor lo que le va indicando tenés que ligar una cosa con la otra y ese sentido de rompecabezas a mí me encanta, porque es una cosa que te permite participar claro, totalmente, acá además vos tenés diferentes tiempos, incluso desde el primer momento el, el, el narrador dice perdónenme, no voy a narrar cronológicamente los hechos o sea, ya está Querido lector, prepárate a armar vos el rompecabezas de los tiempos. Y es precioso y hay momentos que son sublimes desde el punto de vista del literario. Por ejemplo, un mismo hecho narrado desde diferentes puntos de vista, el mismo hecho desde diferentes puntos de vista de los diferentes personajes. Esas cosas son tour de force, sí, que, que, que son muy interesantes de, de resaltar, ¿sí? Eso es todo lo que va componiendo esta, esta obra como una especie de corriente negra y al mismo tiempo plena de colorido, porque la verdad que... El, Especialmente eh, el rojo. El rojo, ¿sabes? Sí, el rojo sí. ¿sí? El rojo. Si vemos la tapa de vuelta es notable, ¿no? Sí. La roja. Sí, sí. La rojeje. Hay un instrumento bastante extraño... Eh, bueno, para nuestra audiencia es un giro muy especial, eran beat, un giro tremendo que es justamente lo que uno de las armas que utiliza Atuk Museta. La verdad, Mario, eh, a mí me da muchas ganas saber de dónde sacas las ideas para crear los personajes. Hay muchos autores que para crear un personaje juntan varios personajes de la vida real. Pero en la vida real, que suele ser bastante aburrida, este, no existe más. No existen personajes La verdad que no sé, no sé de, de cuál será tu método de construcción, pero no creo que hayas cruzado personajes reales, porque si no, estaríamos en presencia de un autor que tiene amistades con el AMPA. <risa> <risa> <risa> bueno, sí he conocido a gente de ese tipo, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, por ejemplo, con este pequeño Oscar, ¿no? Creo que sí les, les conté alguna vez, no te que acompañé a unos amigos al estadio y, y no y mis amigos con tuvieron la brillante idea de, me, de entrar justo donde estaba la barra brava ¿no? de, ah. del boys de un equipo de acá de Perú vale, bastante popular y bueno estábamos en la tribuna popular y atrás mío había unos tipos y nosotros estábamos sentados mirando el partido y nos empezaron a apuntar con el dedo ¿no? a tocar así, oye oye y yo volteo y mis amigos también que eran dos, dos hermanos justo y el, el tipo era un, un negro alto con una cicatriz que le cruzaba el cuello de un lado para otro Salta, o sea, alienta, ¿no? <risa> ya te imaginarás, ¿no? O sea, yo, oye, ¿a este qué le digo? ¿A <risa> este qué le digo? Tenía cicatriz justo acá Sí ¿No? ¿Y claro. ¿Y ya, no o sea, estaba yo asustado, este, que no me quedaba de otra de, de, de saltar, o sea, no Porque era yo, mis amigos que debieron, bueno, nos iban a, a sacar el ancho, pues, ¿no? Era toda la barra contra nosotros tres, ¿no? Ya quisimos saltarnos. ¿no? De ahí, cuando el, el, fue el entretiempo, ya nos, nos retiramos, ¿no? Así, despacio de, de por ahí nos fuimos. Ese, era, ese es lo, con lo que te digo, o sea, con, con pequeños carnosí, o sea, lo, lo vi al tipo y dije, este pata puede ser un, un desgraciado criminal, o sea, que puede escribir su vida, y me quedé con esa imagen física, ¿no? Y de ahí ya se me está ocurriendo. Ahora, para el resto de personajes, dejo que mi imaginación fluya nada más, ¿no? Eh, me imagino lo, lo peor que puede hacer una, en este caso, la, la chica del carambit, de este, Madaño, este, lo peor que puede hacer una chica de 19 años con un cuchillo y con una pistola. Y comienza a, a armar, o sea, no a bosquejar, este, la, la bosquejo, ¿no? la veo como, caminando, la veo como una persona normal y después hago la contraparte, ¿no? ¿Qué haría si fuera todo lo inverso? ¿no? Y salió un manera ¿no? Muy bueno, y salió ahí, mira qué maravilla. Qué bueno, bueno. Sí, Mario, y este, digamos, ¿cómo está recibiendo la crítica? Sé que muy bien, pero contanos un poquito la, el, cómo está la zona de lectores tuya, la crítica, eh, está vendiéndose en librerías de, de tu país, del Perú. Sí, mira, está, ahorita está en cinco librerías, en Comunistas, El Virrey, Escena Libre, eh, Bud Vivam. Hay una virtual que se llama Runa Books y, sí, y creo que hay una más este sur. este. Ahí, la, bueno, ¿la sí, Casa Verde? Eh, ¿La Casa Verde? No, la, lo oh. que pasó con la Casa Verde fue que cerró y en el local de la Casa Verde ahora está Bud Viván. ¿no? Ah. Hay otra librería. Ah, mira, bueno. Sí, Pero cerró por el tema del, del COVID. No, la, la Casa Verde yo la cerré. <ríe> yo trabajaba ahí... Y, al final me dijeron: Tienes que cerrar la librería, y me encargué de, de cerrar todo, o sea, con ah, los proveedores. Ah, y... De antes, claro. Sí. Eso fue oh, más bien. o menos 2014, por ahí, de 2014. Ah, sí. y... y también hubo crítica en lo del en el, en el diario, ¿no? Había, había publicado eh, algunas notas sobre la novela. Sí, por ahí salen de vez en cuando algunas notas, algunos periodistas y algunos críticos literarios le dan cabida a la novela, ¿no? La he estado repartiendo por varios sitios ahorita los eh, lo que están hablando más son los este los Instagram y los YouTubers ¿no? del libro ¿no? me han llegado buenas críticas hace poco por ejemplo también he estado vendiendo el libro yo personalmente mayormente a provincias acá en el Perú no o sea, me, me han estado contactando para que yo les envíe el libro como todas las librerías están acá en Lima, me han estado llamando, ¿no? de, de varios sitios, ¿no? De Abancay, incluso hasta de la selva, ¿no? Que para mandarla ha sido todo un parto, también. Ah, sí. Bueno, pero eh, justamente es, es el esfuerzo que uno pone para poder, digamos, eh, proponerle la obra al lector. Claro, la el gente tema... está interesada en buscar autores nuevos, ¿no? no solamente solamente a, a los mismos, ¿no? Exacto, tal cual. Aparte, se ha abierto tanto el, el panorama. pues es que eh, Cristian Acevedo ya va por su décima edición, también en un libro editado por Varehaus, eh, como, como pasa con la biblioteca elegida. Cristian, ustedes saben que participó en el taller de corte y corrección hace mucho tiempo y hoy nos, nos desayunamos con que lleva por la décima, décima, edición. décima edición. De Matilde... Y, y, te, y te digo una cosa, cuando yo era, era un poco más joven que ahora, la pegada, digamos, era poder eh, publicar alguna buena crítica en el diario, no en el diario de, de papel. Hoy día eso ya prácticamente, sí, sigue existiendo, pero el, el éxito de Cristian también se, se debe, no solo que la novela es sensacional, sino que la supo leer muy bien una, una chica tiktoker almendrada y ahí bueno le dio todo el empuje de ventas que el libro eh, estaba necesitando así que me, me parece muy pero muy bueno nosotros en la n24 yo como jefe de programación lo invité a mi martín para que participara con digamos un, un programa y él se le ocurre hacer un programa llamado comunidad Bookstar así que te digo podemos hacerle llegar un libro también a, a Damián Martín, para que lo, lo considere. Porque realmente el, todo lo que están haciendo hoy día los youtubers y los bookstagramers y la gente de los tiktokers, digamos, es maravilloso porque están logrando que ciertas novelas que antes eran solamente para especialistas, estén accediendo al gran público y sobre todo al gran público. Juvenil, claro. exacto. O sea, los, los parámetros para la promoción de una obra han cambiado muchísimo con los años. Me refiero a la época en que nosotros éramos un poco más jóvenes que ahora. Y bueno, Mario, Mario tiene además, eh, para la promoción, tiene esa caja preciosa Me de encantó. la bolsa. ¡Qué lindo! Contarle un poco a nuestra audiencia cómo, cómo se te ocurrió esa idea, eh, qué contiene la caja, porque está muy, pero muy buena. Bueno, bueno la, la caja, bueno, de, de por sí ya trae el libro, un marcador, un pin, un pin del de personaje de la primera novela que es la muerte y la bolsa, ¿no? como una frase del, también de la primera novela ¿no? eh, la idea fue este, darles un poco más al lector y para, que, este, para que se interesen por, por el libro ¿no? Como, no, como producto, como objeto ¿no? y dije, ¿cómo, cómo, hago, ¿cómo hago eso para, para que se interese más gente? y estaba pensando ¿no? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿no? Dije, una caja se vería bonito y ahí ya meto la, la bolsa meto la el pigmento, el marcador y el libro, aparte <risa> ¿no? del autógrafo, ¿no? Y bueno, de lo vendo así. De y de ahora, este, también, cuando estaba estado enviando los, a los youtubers, a los, a los youtubers, este bueno, acá no hay muchos tiktokers todavía, <risa> todavía no, no ha pegado tanto el tiktok para, lo, para los libros, eh, dije, les voy a mandar todo el sí. detalle, pues no lo que le mando a los lectores, ¿no? Y les ha gustado, les ha encantado, ¿no? Hay un montón de videos sobre, ¿cómo se llama? Unboxing, cuando abren la caja, hay, hay un montón. no Ahorita ya están empezando a, a terminar de leer el primer libro y están arrancando recién con el segundo. O sea, me imagino que las reseñas también van a llover en, en, en grupo, ¿no? Claro. O hace poco vimos una youtuber, eh, eh, una chica muy muy bonita, morocha, que hizo una excelente... Claro, es de hizo hizo una, una crítica excelente, una review excelente de tu libro. La verdad es que estamos muy felices con, con el éxito y la difusión que está teniendo Mario. ¿Cómo lo está recibiendo tu familia todo esto? Ah, mi papá está contento, ¿no? mi papá está feliz, mi mamá también, aunque ella sabe morir un poco más en el libro. Mi papá ya creo que la ha leído ya dos veces. Mis ah, tíos, mis tíos ah. también, este, están ahí hinchando el pecho. Mi esposa está, está contra feliz también. Mira qué maravilla. Sí. ¿eh? ¿Leonora sabe algo de todo esto? Va, va a tener que, que crecer un poquito para, para poder disfrutar de Bueno, este tú sabes que yo en la noche leo, leo bastante. ¿no? Y, y, bueno, Leonora es mi, mi primera hija, ¿no? recién acaba de nacer hace un, tiene? un, mes, un mes y quince días más o menos. Este, yo en la noche leo ¿no? y bueno, está ahí ella con luz, mi esposa y le, ahora leo en voz alta. No, para Como está ahí llorando, ahí me inquieta y se queda escuchando lo que leo. ¿no? Es que y bueno. Luz me dice: Pero tú estás leyendo cosas que un niño no debería escuchar. Yo le digo: No pasa nada, le digo no es que... <risa> <risa> Espérate, <risa> cuando crees que vas a tener que empezar a leer libros infantiles nomás, no Sí, no, bueno, por sí. lo menos a la noche en Voz Alta. Sí. Sí. Mira, no me hice no me de acordar que cuando. Eh, presentamos el Fantasma del Ray, a mí se me ocurrió leer un cuento, ya lo tenían preparado, íbamos a leer un cuento del libro, y un cuento realmente terrible, que a, a vos y a mí nos gusta la misma literatura, leer la misma literatura y producir sí. la misma literatura. Sí. Entonces, la, mis nenas en ese año te, eh, tenían cinco años, nacieron en el 90, el libro de 1995, tenían cinco añitos, y, este, y en el momento dado yo le hago una seña a Nomi, y no me va y se la lleva se la lleva a los claro para que no escuchen las barbaridades ¿Qué cree, que crees papá de claro después ya convitó entre las sombras que es algo un poco más amable viste aunque ya es un momento de terror fuerte pero ya pudimos, ya estaban acostumbrados a la dictadura del papá pero bueno así, así es la historia así nos va conociendo también nuestra, nuestra propia familia ¿cuál es tu rutina de trabajo ahora cómo, cómo estás encarando el trabajo bueno, y... más eh, estoy leyendo más, ¿no? eh, eh, más que todo, bueno, estos últimos meses por, por el parto de, de mi esposa de luz, o sea, he estado más como cuidando la guía, ¿no? Y he estado leyendo más, ¿no? Escribiendo, sí, estoy escribiendo, no como antes, no, seis horas, he escribiendo menos, una hora, dos horas ¿no? es Como que claro. he ralentizado un poco el trabajo, pero sí, todos los días trato, trato de escribir algo, ¿no? Pero eh, sí, estoy, sí me dado cuenta que he estado leyendo más la, eh, la ruma de libros que, que, que tenía ahí pendiente se ha reducido considerablemente. Muy es que, bueno, Mario, el, el, como todo gran autor, vos ponés mucho, pero mucho hincapié en el tema de la lectura, porque sin eso no se puede trabajar. No, no se puede, no se puede escribir. O sea, he escuchado yo autores nuevos acá, de Perú, que dicen que no leen. Y o sea, yo digo, <risas> ¿y estás en un editorial grande? No, yo digo... ¿Cómo haces? De, o sea, no, no entiendo, esa parte no la entiendo, de verdad. No. Aparte lo que se nota, desgraciadamente, es una jactancia en eso, ¿no? Sí, no, es terrible no porque, es... como dices, es un, se jactan de, de que no leen y encima tampoco escriben bien. No, es no, que pero... seguro, una cosa, una cosa va de la mano para otra. Y esto es un lugar común, pero no todo gran lector es un gran escritor, pero todo gran escritor seguro que previamente fue, y en el durante fue un excelente lector también en sí. leer es un arte ¿no? ¿qué decías que se notaba? ¿no? no, que se nota, las lecturas de Mario en las novelas, se notan pero profundamente las lecturas, las películas las canciones, o sea hay todo un background un, un sustrato de, de conocimientos allí, de lecturas que, que están para, para el lector que puede además desentrañarlas, claro. es bellísimo es la, la novela de un hombre culto, una persona que escribe, que ama la literatura y que sobre todo piensa en los lectores. Porque hay una de las cosas que también caracterizan a la, a la literatura o a los escritores, digamos, de hoy día, que no piensan en el lector y, y, digamos, y da la impresión de que están justamente muy convencidos de no tener que pensar en el lector. Yo lo que noto en tu literatura es que vos sí pensás en el lector y no tenés ningún empacho... En decirlo, cada párrafo, cada palabra incluso está pesada con miligramos, no está como pesadita como para... pensando cómo lo va a recibir el otro, cómo lo va a leer. No es raro que partiendo de esa base un escritor tenga éxito. Y no es raro tampoco que un escritor, digamos, que, que cree que él es el centro del universo y que a su lector le un pito, y aparte como decías vos, autores noveles que de repente no leen, y bueno, eso se nota, a la larga se va a notar en su literatura y en su vida, en todo el arco que recorran como escritores, van a estar signados por el desamor, y eso es lo peor que le puede pasar, no solo a un escritor, sino a una persona cualquiera. Así que Mario, pienso digamos que tu... Tu fascinación por la literatura, como dijo bien Nomi recién, se nota en esa multiplicidad de voces que tienen justamente tus, tus novelas, los personajes que estás, eh, digamos, con los que estás trabajando. Así que bueno, Mario, te mereces todo el éxito que estás teniendo, toda la, la difusión que, que se le pueda dar al libro. Ojalá que esta entrevista eh, llegue digamos, a, a la mayor cantidad posible de lectores. Vamos a publicarla... Vos primero en Facebook, después lo vamos a publicar en Taller de Corte y Corrección como un programa especial. ¿Qué te parece la idea? Genial, y gracias por tus palabras y las de hombre no, al, al contrario. ¿Te gustaría agregar alguna, alguna cosa más, Mario? ¿Que, que ¿Alguna cosa que te haya quedado en el tintero? No, o sea, te han dicho casi todo del libro. ¿no? O sea, el... <ríe> Me encanta no, lo que han dicho, estoy bastante emocionado ahorita. No, por favor ni quiero hablar. Sí. El libro habla por por nosotros, Mario. Ese es el nosotros sí. somos un vehículo de las dos novelas estas y felicitaciones de todo corazón. Bueno, amigos, hemos llegado ya al último tramo. ¿A te gustaría leer alguna cuestión? No, no, no. Perfecto, perfecto. También emocionado. Porque... Sí. Acércate acercate la cámara. Está no, no. ¿no? lloviendo, ¿no? Roberto. Bueno. Ella también es este artífice bastante principal por las correcciones que he hecho de, de los dos libros. Ah, a... y muchas gracias, fue un placer. No me dedica gracias. a darle toda la última pasada, y la que dice, bueno, el producto final terminado como una gran novela. Bueno, Mario, la verdad que fue un placer verte de vuelta, escucharte y hablar de tu gran creación. Así que te vamos a mandar un abrazo muy, pero muy grande para vos y para toda nuestra querida audiencia. Amigos, compartan, comenten, likeen y los dejamos con la última palabra de Mario Segarra. Dale. Eh, eh, quiero agradecer Gracias. a Marcelo, a Nomi, también a Luz, mi esposa, y so también a Omar, Omar el que es mi editor en Banner House, y a todos mis lectores, que no se pierdan este, mi novela, Un humanidad comicial a la vez, está disponible acá en Perú y en Argentina en todas las librerías, eh, en Cuspe y en Yeni. Gracias. Así que lo pueden conseguir también en Buenos Aires. Chao amigos, hasta pronto. Fue la presentación de este librazo, Un maníaco miseria a la vez, de Mario Segarra. Lo dejamos por la imagen del libro. Gracias por todo, hasta luego. Hasta luego.